En ahí, ¿no? ah, buen tiro, eh okay. buen momento, es el momento de la pesca. a ver qué hay acá, a ver qué hay acá. Caña al piso, de quién es ese, de quién es el que está ahí. Es que la madre mía. Bueno, la, la calle es tuya. La... Ahí están los cuatro, a ver, métan, metan todos arriba, vale. Vamos arriba. ¿En serio? Vale, deja la calle, deja la calle, la calle? A ver. A ver, Con las dos manos, vamos. Ahí. Arriba, déjeme, vamos. Arriba. Un doblete. Oh, que sabe pescado? Bien, eh, bien, bien ahí ¿Vos son los cuatro medianos? <risa> <risa> mirá que me subo a vos, lindo, eh sí. suba, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Ah, ¿Cómo estamos pensás? sufriendo un poco, che ¿Vos pensás que esto era un placer? Ah, laburo, ¡Esto man? me gusta, eh! ¡Esto es laburo, eh! <risa> Vemos nadar algo por abajo ahí. ¿eh? No aflotee el lado cuando bajas Bien, ¿qué sigue por acá? A ver quién le está acá. Bueno, uh, acá, otro más. Muy uh, uh, bien, muchachos. Buen tiro, tira. buen tiro. Sí. Que no se caiga ese, eh. Corre, corre, corre así lo metemos acá. Ah, está bien clavado. A ¿eh? ver, uh, levántalo bien, levántalo bien, levántalo bien. Mira, uuuh, mirá que pedazo de ¿eh? Dios digo, mi. ¡Papamero, eh! Bien, eh. Bien, muchacho. Al fin enganché uno. Bueno, eh. Color. ¿Con el dedo? Así la verdad, la, la cambiamos. Ah, por todos si no nos es este tamaño, pero el peso no sé. El... Oh, mirá el otro, mira este otro, ¿verdad? Ahí no va, ahí no Listo, baja la caña y lo levantamos con la mano. ¿Qué pedazos? Márselo, ¿no? mira, Bien, arriba. Muy bueno, ¿no? lo de la el Es tuyo, Un besito. Un besito. Estamos es con el amigo. Dale. Bueno, un tropezón no es caída, ¿eh? Él quería la foto para ahí, esta se va para Córdoba. Sí, sí. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2215-921746.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 Thank you. Es espectacular. La pesca de altura. ¿Cierre? Está así. El que sabe pesca de a dos, eh El que sabe saca de a dos, eh Bien ahí, eh Bien ahí Oh, qué bonito medio, ¿eh? no, La caña al piso, ¿se acuerdan cómo era? La caña al piso Otro va con doblete ¿Te gusta o no? Otro más. Ahí está lo otro una, una.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 para combinar como ustedes quieran el, la medida que necesiten para el mate que necesiten así que bueno, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben nos consultan por cualquier modelo eh, o por algún otro modelo que estén buscando y bueno, nos salen a asesorar. Un abrazo Bueno, para, para abajo. vamos a caminar para afuera, vamos a caminar a la derecha ah. caminar para tu derecha pasito Capa, qué weighty, ¿de quién es la línea esa? Levantas de la línea. Ahí está. Ah, lo sacamos pues. Uno que se fue. BUENO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 se aparece a mucha velocidad ¡Oh! el salmón que metió, salmón que metió, el salmón que metió, el salmón que metió, el salmón el el el Sí, ahí, ahí, ahí. ahí no. no, no. no, no. Ah, hermoso, Salmón. ¿De dónde venimos para hacer esto? De la bolada de Córdoba. De la bolada de Córdoba. Claro, allá claro. tenemos la laguna para el Pejerrey nomás. Allá tenemos laguna, rollita, vale. La es bueno, que hace unos kilómetros, pero vale la pena. Sí, hasta 100 vale kilómetros, vale, vale la pena. Vale la pena. ¿Qué le podemos decir al público que está mirando en este momento? Que siga andando acá como sí. yo lo sé desde siempre. Ah, <ríe> Nunca vamos. pensé que iba a llegar. Muy bien, pero llegamos, llegamos y acá llegamos, estamos. Y acá estoy cómo estamos, eh. Esperá que te va a agarrar si lo levanta con el... Ya. Ah, no, no... no, no. Dale, dijo. ¿eh? ¿Tiene falta, Luca. Ahí falta de luca? Ahí ¿Qué? vemos el Salmón, ahí lo vemos el Salmón. Espectáculo. Qué bien, está bien. Está bien. Te lo rompon el oro, no te vale. va a ir que la currida. Los chicos, como aprenden... ...lo que es la pesca, el entusiasmo que tienen...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 Viene ahí, pitufo, ¿eh? Hermoso, hermoso doble.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 a probado acá en el despigo así que vamos a tirar para la variada ya hay bastante gente ha sido un día espectacular me parece hoy sualcito pleno y vamos a probar para todo el rey para Tenemos el ombris esperemos que salga algo listo gente ya tiramos tiré de que dos con mojarrita somos eh, con lombriz tirando a los muchachos, de huito el chiqui, con harinada también, así que acá la verdad, bastante Hola <risa> hola, ¿Eh? Con Ahí está la bebé, Ahí está la Con la papá. Al ah. te tiró casi, la, te doró la cañita. El sí, menos mal que estaba flojo. Bueno, papá. ¡Gracias! pejerrey nada, ahí dice que sacaban un, un pejerrey pero por ahora nada, Tranquil. solamente carpa ¿ya Luis? en local. Hoy vamos a mostrar un poco lo que hay en armas cortas de gas, eh, que hace mucho que no mostramos, lo que hay disponible en este momento. Eh, vamos a mostrar un poco eh, las que son de balines de acero, que son los 4 y medio esféricos de acero, ¿sí? los que se llaman BB Steel y ¿sí? que funcionan con estas garrafitas de CO2 de 12 gramos que son muy económicas, hay gente que tiene miedo a veces de decir, bueno, pero entonces con la garrafita, no, son realmente muy, muy económicas y las pistolas rinden muchos tiros con la garrafita, o sea que no, no, no es preocupante el, el gasto, lo mismo que estos balines realmente son, son muy económicos.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 Realmente muy buena, le hicieron exactamente igual porque esto se pidió a pedido nuestro, ¿sí? a pedido de Argentina. Se mandó la pistola ya a, Estados Unidos, eh, perdón, a, a la marca SG para que la, la reproduzcan y la reprodujeron exactamente igual. Lo mismo que la BP-9, ya sí, esta es una pistola también metálica y polímero y ya tiene blowback. puedes mirar, esto cuando vos tirás la corredera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 ¿Sí? con la licencia de Desert, para poder hacerla, también con Blowback. Y esta tiene una particularidad, que si vos ves acá, tiene un selector de tiro. ¿sí? Esta puedes hacer tiro-tiro, semiautomática, ¿sí? semiautomática normal con una pistola común, o lo moves y tiras los 20 tiros en full auto, ¿sí? como si fuera una ametralladora. Esta es calibre 6 milímetros, mira los balines de plástico de 6 milímetros, mm, ¿sí? que son esos de ahí, o puede tirarlos de acero en 6 milímetros, ¿no? cualquiera de los dos. Bueno, eso es un poco lo que hay hoy en stock de estos modelos de, de armas de CO2. Así que por estos, por los rifles, por cualquier producto que tenemos en, el, en nuestro local, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima.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 si se llega a ver ya lo vimos a la pierna a la caña a la punta un porón como ve que nos encontramos grande, grande, grande, grande por ahora viene tranquila pesca pero van saliendo otro pescadito más de medida 30 centímetros normal Recién tiré, mirá, a ver si lo pongan. Ya tengo el pique acá al lado del bote. Ahí está, mira, ahí se ve. La primera olla. A ver si lo puedo clavar. con sí. el calor? Sí. grande la Ese nos mató un está en el En ¿eh? tenía hambre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 A ver. y yo con el pico allá y sosteniendo el Está bien, está lindo, está lindo. Mira, bueno, a ver. Copo. Ah. Pero bueno, lindo tamaño. Quizás los 40 centímetros. ¿verdad? Acá? Uh, te enredo, te enredo Sí, te enredo este es lindo ¿eh? para para para para para para para para Ahí otro todo otro caño. Bueno, Perdón la pero... se vino el Matungo ¡Ah, ahí está! ¡Vamos ah, Luis! Sí. ¡El Luis se me dio! Me dio pero... Eh, Irme para el cucú. No podía hacer la dos cosas. ¡El Luis se me dio! ¡No es tanugo de 50!